Bueno, pues seguimos aquí en Radio Futuro 107.2 Martes Llegan los consejos Del Doctor Amor con Juan Bustamante Así que le damos ya la bienvenida Juan, muy buenos días Y bienvenido como cada semana A nuestra emisora Hola, buenos días, muchas gracias Bueno, pues nosotros como siempre Encantados de tenerte cada martes Aquí en Radio Futuro El Doctor bueno, Amor bueno, bueno. El doctor amor, ¿verdad, Juan? El doctor amor, sí. sí. Ese, ese es mi bautismo. Tu bautismo. Bueno, pues hoy nos hablas de parejas que no duran y nos vas a dar los motivos. ¿Por qué? Sí, esto es una cosa que me ha preguntado mucha gente. Sí. muchas veces ¿Por qué no duran las parejas hoy? Y digo, ay, madre mía, hay mucho, muchos motivos, pero vamos a hablar de los más importantes. De los más destacados quizás, ¿no? De los que sí, más... de los más habituales. De los más habituales. Bueno, pues eh, cuando tú quieras comenzamos con estos motivos por, el cual, por los cuales no duran las parejas, Juan. A ver, lo he resumido en cuatro fundamentales. El primero de ellos es porque hoy nadie quiere nada serio. La mentalidad ha cambiado desde hace muchos años. Hoy todo el mundo quiere su máxima libertad, que me parece bien. Yo no lo critico. Me parece perfecto cada uno que haga lo que quiera. Uh -huh. Pero hay tanta libertad ...tanto deseo de ser tan libre... ...que ya nadie quiere comprometerse con nadie... ...ni nadie quiere apostar por una relación... ...ni nadie quiere tirar para adelante... ...es todo como... ...no, no, yo quiero hacer mi vida... ...quiero hacer mis cosas... ...quiero disfrutar, quiero vivir la vida... ...vale, perfecto, pero... ...claro, hemos llegado de un extremo a otro... ...antes era todo el mundo, o casi todo el mundo... Eh, ...pensaba yo lo que quiero es tener mi pareja... ...casarme, tener niños... ...era como que todo el mundo quería ese objetivo... Uh -huh. Y hoy es todo lo contrario, hoy es, yo no quiero ataduras, yo no quiero estar con nadie, yo quiero hacer mi vida, yo quiero pasármelo bien, yo quiero estar con la amiga, yo quiero viajar. Ya digo, que está muy bien, que por supuesto hay que hacerlo, pero es que nos hemos ido de un lado a otro. Entonces, claro, ahora cuando vamos buscando una persona con la que compartir nuestra vida o hacer una relación de pareja, está muy complicado. Yo he hecho, es el motivo de cuando me han dicho, ¿por qué? ¿cómo es que no tienes novia hace tiempo? Digo, pues, porque las personas que he conocido... ...las mujeres que he conocido la mayoría... ...no han querido algo serio... ...o porque lo han pasado mal... ...o porque no les he gustado... ...o por el motivo que sea... digo ...pero al final... ...como se suele decir... ...la casa sin barrer... Uh -huh. ...y ese es el problema... ...que la mayoría de la gente tiene esa mentalidad... ...entonces no duran las parejas por eso... ...porque es como... ...no, yo te estoy conociendo... ...pero en realidad yo... ...no quiero estar con nadie... Eh, ...que algunas veces es mentira... ...y otras veces es verdad... Sí. ...pero... Eh, ...ese es uno de los motivos principales... ...la gente ya no se atreve... ...o no quiere hacer una relación en serio Juan, y esto puede ser por miedo a una responsabilidad futura de, bueno compartir una vida compartir un hogar tener hay unos hay mucha hijos? gente que lo hace sí. porque han pasado por rupturas duras, han quedado marcados sí. y entonces no quieren volver a sufrir, pero bueno, yo siempre digo, a ver, yo lo pasé muy mal hace muchos años, lo conté en mi primer libro, el de superar la ruptura pero eso no quiere decir que yo ahora vaya con el escudo por delante diciendo no, la primera que venga no me voy a enfiar, no me vaya a poner los cuernos también. Entonces, eh, todo el mundo nos ha pasado algo, todo el mundo lo hemos pasado mal, pero a ver, eh, lo que nos pasó, pasado es, y el que nos hayan hecho daño otras personas no quiere decir que no lo vayan a hacer la siguiente. Entonces, eh, tenemos que tener una mentalidad de, oye, vamos a intentarlo o vamos a probar, que por probar no pasa nada. Hay mucha gente que no, que no se atreve, no quiere, no puede o no sabe. Bueno, pues hoy nadie quiere conocer, eh, nadie quiere nada en serio, mejor dicho. Hoy nadie quiere nada en serio. Es el, el primero de los puntos que nos has comentado. Avanzamos, Juan. Pues otro de los motivos es porque hay demasiadas ofertas. Esto significa que como todo el mundo estamos conectados a las redes sociales, eh, ...Facebook, Instagram... ...en fin, todas estas cosas que usamos... ...¿qué pasa? que hay mucha gente... ...que ya usa este tipo de redes... ...para conocer a gente, antes eran por las aplicaciones... ...y ahora veo yo que mucha gente ya... ...directamente por Facebook te mandan mensajes... ...te mandan solicitudes, escriben... Eh, ...¿y qué pasa? pues que hay gente... ...que como tiene tantas ofertas... ...pues se eh, nublan un poco... ...y no se quieren centrar en alguien... ...como diciendo, bueno, si tengo... ...a 50 mujeres detrás o a 50 hombres detrás... ...para qué me voy a preocupar en conocer a uno o a una... ...y es lo que pasa, que nadie ya... ...se centra en una sola persona... ...hay tanta oferta... ...que es como que bueno, voy a ir conociendo... ...y a uno, y a otra y a otro, y a otro... ...y claro, pues claro, así es imposible de que avances con alguien... ...y eso también está pasando mucho, vamos... ...yo de hecho he escuchado a muchas amigas mías... ...es que nada norma que me es mandar mensajes... ...a hombres que no conozco, y me ponen cosas... Y bueno, también mujeres, claro. Eh, ¿Y qué pasa? Pues que eso, que no... También evidentemente es culpa de la persona en este sentido porque se deja querer, como se suele decir. Uh -huh. Pero claro, eh, es un bombardeo continuo de mensajes, de ofertas y de solicitudes de amistad y demás que así es muy difícil que, que te centres. Uh -huh. Aunque eso sí, si te gusta alguien de verdad, evidentemente deberías ignorar todo eso, uh -huh. pero poca gente lo hace. Pero esto al final se convierte en simples halagos, Juan, porque la realidad de las redes sociales es otra, pienso yo. Eh, porque... Sí, lo que pasa es que, me... sí. que, que mucha gente eh, está recibiendo, como digo, continuamente solicitudes de amistad. Entonces, ¿qué pasa? Que si con la pareja, con la persona que está, la pareja, o quien está conociendo, no le termina de convencer, o han discutido un día, lo que sea, y le escribe a alguien que le gusta, hablo siempre, como ya sabemos, tanto nombre como mujer, ya le hace dudar y empieza a pensar oye pues mira pues esta persona no está mal pues mira y lo conozco o la conozco eh, y entonces ya es eso se ha perdido digamos ese hermetismo de, de decir no no yo me voy a centrar en esta persona hay muy poca gente que hoy se centre en una sola persona por eso como está recibiendo tantas ofertas diariamente le distraen uh -huh. y es complicado es muy difícil la verdad y además Juan otro de los inconvenientes de estas como tú le llamas ofertas en la mayoría de los casos es la distancia. La distancia, sí. Bueno, aunque ya sabemos que hoy con las redes y la, el internet la distancia, digamos, se acorta, entre comillas. Sí, pero la, dista la distancia física no, no se acorta, Juan. Hombre, yo ya hablamos aquí en un programa que yo no estoy a favor de la relación a distancia. Uh -huh. Yo siempre he pensado que una relación o conocer a alguien, vamos a decir conocer a alguien, tiene que ser en persona. Nada de por teléfono, por WhatsApp, por videollamada, por el Facebook, por Instagram, no. A una persona hay que conocerla en directo, como yo digo. En directo es, nos vemos, nos tratamos, veo cómo eres, veo cómo te comportas, tú lo ves de mí. Las relaciones a distancia no sirven y no funcionan, porque son relaciones virtuales. Exactamente. Bueno, pues... otro de los puntos? Sí, sí. sí. Sería, eh, también esto me llama la atención, es que tampoco duran porque hay muchísima desconfianza. Que algo de esto hemos hablado antes. Y es que veo a la gente que, como he dicho antes, como le han hecho cosas, ya no se fían del siguiente. Ya es como, no, ya no me fío de nada ni de nadie. Bueno, esa actitud en parte la puedo entender, pero esa actitud no te va a llevar a nada. Porque puede llegar una persona que realmente sea leal, sea sincera y merezca la pena, y por tu desconfiar, estés perdiendo la oportunidad de conocerla y de que te conozca. Esto es un poco como cuando vamos a buscar trabajo. Eh, cuando no nos han cogido en algún trabajo, pues nos hemos, digamos, enfadado en el sentido. Bueno, pero ¿por qué no me ha cogido? Pues yo para ese trabajo valgo. Eh, a ver, imposible meter a todo el mundo, lógicamente. Pero yo creo que ojalá, pues así, de que nos dieran la oportunidad a todo el mundo de demostrar quiénes somos. Pues aquí es un poco igual. Hay mucha gente que... Porque le han hecho algo en el anterior, la persona anterior ya no te quiere conocer, o no se atreve, o no le pone ganas. Yo siempre digo, bueno, compruébalo y luego saca tus conclusiones, pero no lo hagas al contrario. Entonces, esto le pasa a mucha gente. ¿no? Yo ya me he encontrado muchos casos, me han dicho, es que a mí me sido mucho daño, es que me da miedo, es que lo he pasado mal. Y bueno, yo también, pero aquí estoy, intentándolo. Uh -huh. Y la gente no se atreve, o no quiere atreverse. Son como pequeños traumas que quedan ahí, ¿no, Juan? Claro, y no se puede ir por la vida así. A ver, todo el mundo pasamos por situaciones, hay veces que tenemos momentos mejores, otras veces peores, conocemos a gente estupenda, gente muy mala. Y a ver, es que esto es como todo. La persona que llega nueva a tu vida, hay que darle siempre la oportunidad de que te demuestre quién es, porque las apariencias engañan muchas veces. Y la persona que parece que te va a engañar, al final resulta de que es la más fiel. Y al contrario, la que parece más fiel, resulta de que después es la peor. Y la única manera, ¿cuál es? comprobándolo. Uh -huh. Pues la verdad es que sí. Que hay que, bueno, quien no arriesga, no gana, se dice, ¿no, Juan? Hombre, totalmente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la lotería. Digo, eh, es que nunca me toca la lotería. Digo, pero tú la echas. Claro no, es. yo no he hecho eso, porque no toca. Digo, hombre, si no la echas, nunca te va a tocar. exacto Evidentemente, pues aquí es lo mismo. Uh -huh. Si tú no le das la oportunidad a la otra persona de conocerte y de conocerle, nunca vas a saber si era para ti o no era para ti entonces hay que comprobarlo yo por lo menos lo compruebo si después cuando he conocido alguna veo que no pues le digo oye pues mira no pasa nada de amigo pero no le digo no no yo no voy a quedar contigo valor nunca se sabe quién va a ser tu pareja uh -huh. bueno pues hay mucha desconfianza en otro de los puntos juan eso es y el último pues sería que lo hemos comentado alguna vez lo del tema del egoísmo que la gente es muy egoísta ...mucha gente... solo piensan en él o en ella... ...y cuando conocen a alguien... ...dicen que quieren conocerte... ...y que quieren seguir adelante... ...o que le gustas... ...pero en realidad están pensando más... ...en él o en ella, es decir... no, ...yo voy a mirar por mí... ...yo voy a hacer las cosas que a mí me gustan... ...yo voy a hacer lo que quiero... ...como quiero y cuando quiero... ...y a ver, no se trata de que cambies tu vida de repente... ...y ya dejes todo por esa persona... ...pero no puedes estar conociendo a alguien... Y seguir haciendo tu vida igual que la estabas haciendo antes de conocerle. Sí. Porque entonces eh, no, no se va ni para adelante ni para detrás, se queda todo en medio. Y lo que hay que hacer es, oye, ¿voy a conocer a esta persona? Sí. Bueno, pues entonces tendré que cambiar algunas cosas. Hay que estar dispuesto a eso. Si no, pues no conozca a nadie. Si prefieres seguir haciendo todo lo que había antes, pues hay que ser sincero y decirle, oye, mira, pues no, Yo ahora mismo prefiero seguir como estaba. Pues la verdad que sí, hay un poquito de egoísmo hoy en día también y, bueno, cuando se tiene una pareja, pues es lo que tú comentabas. Te, no es que te cambie la vida completamente, pero sí en gran parte tienes que cambiar tu vida, y tus hábitos y tu forma de, de ver la vida, de tu día a día. Hombre, es que tenemos que tener claro que cuando conocemos a alguien está entrando en nuestra vida y nosotros estamos entrando en la suya. Uh -huh. Y evidentemente, cada uno somos de una manera y hacemos unas cosas por lo tanto, si estamos empezando a conocer a alguien, tendremos que hacer cosas diferentes a lo que hacíamos. Porque cuando estás solo o sola, pues haces lo que tú quieres, cuando quieres, como quieres, tienes libertad total. Pero cuando conoces a alguien, te tienes que adaptar a esa persona y a esa persona se tiene que adaptar a ti. Entonces, empezar a conocer a alguien y seguir haciendo todo lo que hacías antes es imposible. Porque como hacías todo lo que querías en todo momento, porque tenías todo el tiempo para ti... Cuando estás conociendo aquí, ya no tienes todo el tiempo para ti, también tienes que dedicarle tiempo a esa persona. Juan, pues resumimos un poquito cuando tú quieras. Pues nada, resumen el por qué no duran las parejas: pues porque hay demasiadas ofertas, como digo, bombardeos continuos de mensajes en las redes. Que si hay un enfado, llega un día en que hasta te plantea si merece la pena seguir o no. Hay gente que lo hace, hay gente que aguanta, pocos, pero aguanta... Lo de esto, que piensan solo en él o en ellas. Eh, ...cuando conocen a alguien... ...siguen creyendo que todo tiene que ser... ...exactamente igual que antes... ...gran error... Uh -huh. ...lo de que no quieren nada serio... ...porque hay gente que ya han dañado... ...y dicen... ...no, no, yo es que lo he pasado muy mal... ...y entonces no me quiero comprometer... ...y pues, básicamente es esto... ...esto es el motivo de por qué las parejas no duran... Eh, ...porque empiezan y se acaban tan rápido... ...o empiezan a fallar... ...porque eso... ...falta compromiso... ...falta ganas... ...y falta sobre todo empatía... ...así que mientras haya esas cosas... ...nunca va a funcionar con nadie... ...bueno pues parejas que no duran... ...y estos son los motivos... ...que nos ha dado hoy... ...ha analizado... ...nuestro doctor amor particular... ...Juan Bustamante... ...que por cierto, todo esto suele acabar en infidelidades la mayoría de las veces... ...vaya... ...bueno Juan... ...pues la semana que viene tenemos... ...más asuntos... ...que tratar aquí... ...la semana que viene volveremos con otro... ...con otro tema interesante... Otro tema, como siempre, interesantísimo, con estos consejos del doctor Amor, cada martes aquí en Radio Futuro, en el 107.2 de la frecuencia modulada. Juan, pues muchísimas gracias y que tengas buena semana. Pues bueno, gracias a vosotros, igualmente, buena semana para ti y para todos, y los que vayan a la feria, pues que la disfruten. Que la disfruten mucho. Gracias, Juan. Un abrazo.